Hola, cómo estás? En este video te voy a explicar de una forma sencilla cómo se vive la nueva normalidad en España y bueno, en todo el mundo. Al contrario de lo que se piense, la desescalada no es un descenso abrupto, sino la desescalada es una continua progresión hacia la meta, hacia la nueva normalidad. Entonces, subimos. Aunque okay. la cosa se ponga un poco oscura, pues nosotros avanzamos. La fase 0 es la fase de preparación. Es muy importante que eh, siempre tengas en cuenta todos los elementos que tienes que tener y todos los cuidados para poder salir. Acompáñame, en la fase 1 es donde ya podemos salir, pero... Eso implica que el proceso continúa. Sigamos sí, subiendo. A... Claro que tienes que tener en cuenta que todavía en la fase 1 todo no está muy claro. Pero es una fase muy importante. Fase intermedia lo hemos hecho bien en la fase 1 por tanto podemos seguir avanzando vamos. vamos por un buen camino pero aún tenemos que seguir subiendo y la luz la luz va apareciendo esta es la luz que te ofrece la fase 3 o fase de avanzada Sevilla en busca de la nueva normalidad, a seguir siendo responsables, a seguir siendo prudentes, fe, esperanza, amor en nuestro corazón. Hay un luto mundial, así que tienes que ser consciente de eso. Bueno, yo te envío un abrazo, te deseo que tengas éxitos en tu vida y suscríbete a mi canal. ¡Chao! No podemos olvidar de lavarnos las manos.